Cojo el micrófono. Eh, bueno, eh, bienvenidos a esta mesa. Eh, yo no debería estar aquí porque debería estar aquí eh, Antonio Zurita, que es el director general de Relaciones Internacionales, pero tiene un problema personal y no ha podido venir. Eh, pero vamos, yo estoy muy contento primero porque pues estoy entre amigos eh, y, y es una mesa que a mí me es de, de los proyectos que estamos haciendo con Consul, es de los que más ilusión me hacen. Eh, bueno, de hecho vamos a hablar de dos proyectos, fundamentalmente vamos a hablar de, de, el, de la localización de la Agenda 2030 de la ONU de Naciones Unidas eh, en una serie de ciudades que ya están trabajando en esto junto con Madrid y, y vamos a hablar también de, de Somalia, de Mogadiscio, donde estamos empezando... Eh, un proyecto que, que, que también es muy muy ilusionante eh, por lo que tiene de, de solidaridad. Eh. Y entonces, eh, bueno, pues os decía, es, es un, para mí es una, muy ilusionante estar aquí. Eh, hace como año y pico, yo fui invitado a Puerto Montt. Chile a un encuentro en el que se hablaba de, de ODS, que yo no sabía lo que eran los ODS. Bueno, para el que no lo sepa sí, eh, los tenéis ahí en esta imagen. Eh, bueno, en realidad esta, esta imagen que tenéis ahí atrás es una fotografía que yo saqué en, en Río de Janeiro, en la, el mural de, de un colegio. ¿no? Entonces, pasando por la calle, de repente eh, tenían esto. ¿no? Entonces, ahora os cuento un poquito. Bueno, el que he hecho es que en Portomón pues, nos encontramos... Eh, gente de varios países, sobre todo de Latinoamérica, y, y yo, como, yo iba ahí a contar Cónsul, a, a hablar de las maravillas de, de Cónsul, y, y bueno, descubrí el, el proyecto de ese, contactamos con gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son los que impulsan, entre otros, eh, en Naciones Unidas, el proyecto de, de los, de los eh, objetivos de desarrollo sostenible, y dijimos, bueno, tenemos que, tenemos que trabajar juntos, ¿no?, es decir, que... Eh, tiene todo el sentido. Primero, cuando yo explicaba lo que hacemos en presupuestos participativos, qué tipo de proyectos elige la gente, resulta que dices, bueno, al final todos están alineados con estos 17 objetivos. ¿no? Hay, hay el 17, si no recuerdo mal, es el de gobernanza, 16, 17, pero aparte del objetivo de gobernanza, todos los objetivos de sostenibilidad, de equidad, de lucha contra la pobreza, de lucha con, eh, en fin, de justicia, de, de salud es lo que está pidiendo los ciudadanos de Madrid, es decir, puedes casi mapear eh, proyecto a proyecto de participativos que pide la gente con los objetivos de, eh, de la Agenda 2030. ¿no? Entonces, bueno, decimos bueno, eh, esto que ya estamos, eh, sin saberlo, lo estábamos empezando a hacer de una manera intuitiva en Madrid, decimos, deberíamos hacer algo, ¿no? Entonces, con Sulcón del año pasado, eh, pues vino eh, Carlos López Cecilia, que también tenemos que disculparle porque iba a estar aquí, ...y el hombre se ha puesto malo y, y en fin, una serie de catastróficas desdichas... Y, y, ...y bueno, pues al final dijimos, vamos, vamos a empezar un proyecto. El, el Ayuntamiento de Madrid hizo un convenio con Penuz... ...y como fruto de ese convenio estamos trabajando con, con cinco ciudades en origen... ...que se han ampliado a dos más, eh, que son Montevideo, eh, La Paz y Sucre en Bolivia... Eh, Praya en Cabo Verde, bueno, Madrid originalmente, está ahora Quito, Ecuador y posiblemente Ciudad de México. De... No, Montevideo creo que lo dije. ¿Dijo Montevideo? Bueno, Montevideo, si no, lo, si no lo, si lo dije. Vale, entonces esos son los cinco, seis, siete ciudades que estamos empezando a hacer un piloto eh, en el que trabajan todos los objetivos en cómo llevar esos objetivos que son de Agenda de Naciones Unidas, que son globales, eh, que pueden ser muy teóricos, llevarlo al plano absolutamente concreto de una ciudad, eh, que es un desafío importante, que es lo que nos trae aquí, y lo, lo que yo creo que merece mucho la pena discutir. bueno, bueno, entonces, eh, bueno, eh, eh, Lo primero que quiero hacer es dar paso a Paul Valencia, que es de Naya Solutions, porque ya están trabajando en el... En la adaptación de Consul para los objetivos de desarrollo sostenible, todavía no está obviamente el desarrollo, pero hay una especie de prototipo que es lo que él nos va a enseñar para que eh, podamos ver qué es lo que se pretende hacer, cómo se pretende usar la herramienta que ya tenemos, que es Consul, precisamente para eh, que la ciudadanía eh, se empodere y, y sea quien, eh, o por lo menos en parte, decida cómo se llevan a la práctica esos objetivos de desarrollo sostenible en... en en cada una de las ciudades que vamos a formar parte del proyecto. Entonces, Paul, si quieres, nos enseñas primero así rápidamente lo que, lo que va a ser el, la adaptación. Ok. Bueno, hola con todos. Algunos ya nos conocemos, somos amigos de estos días. Para los demás, gracias Borja por la, por la presentación. Yo soy Paul Valencia, de Naya, de Quito, Ecuador, eh, mi empresa, Dios gracias, ganó el proyecto para la implementación y desarrollo de, dos, de un nuevo módulo de ODS de Consul y estamos ya trabajando en ello. Como bien comentaba Borja, mi idea es darles una pequeña pinceladita, de hecho es, es un, un mero diseño, es un mock-up de lo que va a ser el, el módulo de Consul, que esperemos en un par de meses esté ya listo y disponible en las, en las siete ciudades en las que vamos a, a implementarlo y obviamente después disponible para, para el mundo. ¿no? ¿Dónde está la presentación? Acá. Tiene... Ya. ¿Cómo va a funcionar? Está, está sacado de, del Quito, Quito Decide, que es la plataforma consul implementada en Quito. La idea es que tenga una nueva funcionalidad, una nueva pestañita. Casi no se alcanza a ver, pero es ODS aquí. Pasará a una página de descripción general de lo que son los ODS para que. cuál es su, su objetivo, su idea. Y una sección para los ODS específicos de cada ciudad. En el ejemplo están puestos los tres primeros, pero obviamente cada ciudad será libre de implementar cada ODS. ¿no? Lo más interesante viene cuando entramos en la plataforma en, en cada ODS particular. El ejemplo está hecho para el ODS de Bienestar y Salud, el verde, el número 3. Tendrá la, la, la información general de, de en qué consiste este ODS en particular, documentación adicional y Tres pestañas de debates, propuestas y planes colaborativos, bajo el mismo concepto de, de cónsul de las eh, plataformas originales de cónsul de debates, propuestas, pero ya específico en, en un ODS. ¿no? Yo podré proponer, podré comentar, podré in, eh, entrar a debate o incluso hacer un plan colaborativo en el sentido de un documento con comments a, la, a, las, a las líneas del documento, todo siempre relativo a cada uno de los ODS es decir, tendremos 17 alternativas de debates, propuestas y planes, tantos como ODS. ¿no? Y bien, o sea, como decía, esta este es una mera pinceladita. Gracias, Borja, por el, el, el pequeño espacio. Es lo que, lo que se viene en los próximos meses para, para Cónsul y, y los ODS de la ONU. Sí, con eso. Ahora sí te dejo con los, con los expertos en ODS. Gracias. bueno entonces eh, ya sé más que después de esta introducción que es lo que queríamos era a las ciudades que, que nuestras partes del, del piloto pues como decimos en españa poner los dientes largos eh, daros envidia para decir yo también quiero y, y, y esperamos que el proyecto salga muy bien y que, y que el resultado de, del piloto en estas ciudades salga muy bien y, y, y, y, y se puede extender a otras ¿no? entonces voy a presentar a los, a los miembros de la mesa a la derecha del todo está Mohamed Ahmed Cantubo. Eh, es director general de Asuntos Sociales en la Municipalidad de Mogadiscio y en el pasado también eh, ocupó el cargo de, eh, en, la, en la Comisión del Distrito en, en la misma ciudad de Mogadiscio. Eh, María Belén Aguirre secretaria general de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana al Municipio de Quito. Rona Lomar Siles es gerente del Instituto de la Juventud en La Paz Bolivia, Federico Rosadilla es encargado de la Comunicación Digital de la Intendencia de Montevideo y José Eduardo dos Santos es vereador de Desporto, Juventud y Reforma Administrativa de la Ciudad de Praya. Entonces, bueno, como os decía, nos falta Sucre, Bolivia, que no ha podido estar, pero eh, bueno, tenemos a, a Ronald de, de, de Bolivia. Entonces quería dar primero la, la palabra a, a Mohamed para que nos cuente un poco, eh, que nos hable de, de Mogadiscio, cuál es el estado de la ciudad y qué esperan y qué esperan ellos de la colaboración con los ciudadanos. So. Good morning everyone. Uh, my name is uh, Mohamed Ahmed. I am the Director General for Social Affairs at Mogadishu Municipality the capital city of Somalia. I will take you through how the municipality is engaging and collaborating with the citizens, uh, specifically the case of the Khan initiative. Don't worry about this uh, Somali word, but you will know about what this initiative is about. Okay. Okay, uh, Mogadishu is the capital city of Somalia, compromised of 17 districts and a population of 3 million people, of which over nearly half a million are internally displaced. They came from other parts of Somalia because of uh, war displacement or because of famine or droughts, so they came uh, to the city. So half of them are internally displaced people. U.S. based consultant firm Demography ranked Mogadishu as the second fast-growing city in the world. A lot of... Uh, Uh, along with the urbanization phenomena, the city is recovering from decades of civil war. As you know, Somalia has been suffering a lot of uh, uh, civil war and recently a lot of terrorist attacks within Al-Shabaab. Uh, you know, and Somalia becomes synonymous with war and things like that, but now we are recovering from that. Uh, and now Mogadishu is rising as one of the most uh, beautiful cities in Africa. So what's the HILQAN initiative? Uh, this, is, this initiative is a or collaboration between the residents and the municipality and other parts of Somalia. It's launched by the President. To, the aim is to promote and encourage citizens to play a role in shaping the future of Somalia through community volunteering. Uh, people will take part of rebuilding process of Somalia. They contribute some money to building of uh, public institutions such as schools, hospitals, and things like that. Uh, it's really... Uh, very good initiative which already, you know, uh, taking part in across Somalia and specifically in Mogadishu. So Mogadishu municipality engaged with its citizens through uh, town hall meetings. Uh, we do town hall meetings where the mayor addresses the public. They will ask about their needs and, and priorities. Also, we have a district neighborhood meetings. That's uh, the initiative we just talked about. And also we have something called Moghdisha Nights. It's a cultural evening organized by the municipality every last Thursday of the month where citizens and municipality officials interact. Uh, Moghdisha residents uh, participate fully in those forums and freely present their opinion by addressing what are the needs of the community. And then we take from there as officials uh, so that is example of town hall meeting as the mayor of the city. Uh, also the mayor of city, uh, one of the Moghdisha Nights, dancing with a group of women there the mayor of the city also taking part in a cleaning uh, initiative where together we can clean there's a campaign called together we can clean the city also in that corner picture is a district neighborhood forum where people talk about the needs. specifically this was young people what their needs of better uh, neighborhood example of Mogadishu municipality and citizen partnership on rebuilding the capital city This picture is our city hall, uh, the headquarters of the municipality. It was that before, uh, actually five, six years ago, ruins of the civil war, and now it's like this bottom picture. And it was built by a campaign called one dollar campaign. Everyone in, in the city contributed just one dollar. So that's an uh, example of crowd funding. So now the municipality headquarters looks like this. Also, this is street, one of the needs of the district of Hoden, one of the districts. I was the district commissioner at the time. People on the district came together and asked if we can build this road. They said they will pay 40% of what will cost this street, uh, the business community and the local community. So that was like that before. That's what's going on, and the street is now like this. We paid 60% of the municipality, 40% came from the local community and the business community, and the now street is... Uh, like this. So we have the biggest stadium in the city. It was uh, like this Minis in Somalia yesterday. Manta is like this. We are still working on it. Uh, it was uh, military based, but now we want to make it as a facility for sports and stadium. You see those people are taking part of bush clearing and cleaning of the facility. So it's, it's a part of citizen's engagement. We call for an action. Together we can clean. And now it's all clean. Now we are ready to build with the help of our partners, international community. So Mogadishu is in recovery mood from civil war now. We are becoming a very beautiful, peaceful and a clean city. This is a picture of uh, Mogadishu now. What's next? Mogadishu municipality will join council community and will launch sometime next month with the help of UNDP Somalia. So hopefully we will learn a lot. We do a lot of... Uh, civic participation and community engagement, but offline. So we're aiming with this platform to do it online so we can engage more people. Uh, as you know, almost four uh, million Somalis live outside Somalia in the diaspora, most of them in the US and in the UK. Maybe with this platform, they can also contribute the development of their uh, country. Thank you very much. I think, thank you, Mohamed. I think that's really that was really impressive how you are rebuilding the, the city with the help of the citizens, involving the citizens, and maybe we can talk a little bit about how do you plan to to mix uh, um, the crowdsourcing of, of ideas with council and the crowdfunding of the projects. That is the aim. Uh, UNDP Somalia, our partners are helping us to uh, set up this project, how we can crowdsource and then crowdfund all these projects. We will be uh, soon doing uh, a joint program on how we can do crowdsourcing and uh, crowdfunding. So we are working on, uh, on that issue. Hopefully maybe next year's meeting you will see a lot of development within this area. Uh, also, Recently, we have developed our five-year strategic plan for the city in line with the UN Sustainable Development Goals and the federal national uh, development plan within, this, within whole Somalia. So hopefully, by next year, you will see uh, Mogadishu Municipality or maybe it could be a, a case study for other cities in Africa or in Arab countries. Hopefully, by the time we develop this one, Uh, Mogadishu will be the first African African city to uh, adopt the uh, consul. Yeah. Thank you very much. I really hope that next year, next consul com you will be presenting the, the consul con Mogadishu. Sorry, consul Mogadishu. Mogadishu decides whatever you want to call the, the project and, and will uh, be able to learn from you because I think uh, one of the interesting things with this project is how to mix this, this collaboration that is already happening in the city and how to uh, get people from outside Mogadishu, people that have been forced to, to leave the country uh, by the war, by the uh, hard conditions, and how to get people that are uh, displaced to be able to feel again that they are part of their country, they, are, uh, they can help the, the country. So y ahora por favor eh, os voy a pedir al resto de ponentes que estamos en el proyecto un poco que introduzcáis eh, cuál, es, cuál es vuestra visión respecto a, a, los, a la organización de la agenda de los de 2030 y un poco cuáles son vuestros expectativas eh, qué es lo que esperáis en general del proyecto? Bueno, muchas gracias Borja, buenos días a todos, eh, soy María Belén Aguirre de Quito. Eh, bueno, realmente el tema de la nueva agenda urbana y de los ODS es, es un tema que eh, convoca y muchísimo y cada vez más. En el 2015 eh, se da a conocer al mundo cuáles son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el 2016 Quito es la anfitriona de Habitat eh, 3 y básicamente ahí se define la nueva agenda urbana para eh, el mundo. Eh, pero además de eso, ya en un trabajo a nivel internacional, nuestro alcalde, que es Mauricio Rodas, encabeza eh, un grupo de ciudades eh, que demandan un sitio en la mesa global. Eh, justamente hace dos días hablábamos de la importancia y del rol que tienen las ciudades como unos eh, laboratorios por excelencia de la democracia, y evidentemente eso nos motiva aún más a discutir los temas de los ODS y de la nueva Agenda Urbana, eh, pero también nos plantea algunas cosas importantes que creo que desde el sector público, como servidores públicos, pero también desde la ciudadanía y los gobernantes en general, deben plantearse. La Agenda 2030 demanda de participación ciudadana, eso es evidente, eh, pero esta no es una cuestión solamente de los gobernantes, los ODS sobre todo es una cuestión de la ciudadanía, de la comunidad, de quienes vivimos en el territorio, de, de quienes hacemos barrio, de quienes evidentemente planteamos una vida para erradicar la pobreza, para el tema de Planeta y de Prosperidad. Son tres P's que básicamente resumen a los 17 ODS. Sobre esas tres P's están los 17 puntos justamente y coinciden. Eh, un poco después de este pequeño contexto del que estoy diciendo en el que básicamente las ciudades deben ocupar un sitial importante para implementar la agenda urbana la nueva agenda urbana eh, desde quito eh, hemos hecho algunas acciones importantes que me voy a permitir mencionar que quizás son implementadas también desde otras ciudades o quizás está dentro de la planificación primeramente como ciudad lo que hicimos fue alinear nuestro plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial que es el plan estratégico de la ciudad a los ODS, y ese trabajo se hizo sobre todo eh, básicamente para identificar cuáles son los objetivos comunes y, cuáles, y cómo redireccionamos las políticas metropolitanas hacia el cumplimiento de esos objetivos. Pero eso demandó definitivamente de una formación de los empleados municipales como tal para poder alinearlo primeramente y después formar formadores para que en el territorio la ciudadanía ya se vaya eh, familiarizando con este tipo de conceptos. Es así como eh, iniciamos un programa de, formador de, formadores, de formación de formadores gracias al apoyo de algunas redes de ciudades. Y aquí quiero poner también otro tema, lamentablemente no nos dé el tiempo para eh, ampliar sobre esto, pero quizás sí que se nos quede en la cabeza y en los espacios de… Eh, más de intercambio podamos conversar, cuál es el rol de las redes de ciudades en la implementación y en la localización de los ODS. Eh, y realmente es importantísimo, en el caso de Quito, gracias al apoyo eh, de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamericanas, de CGLU eh, y también de FAMSI, logramos emprender un programa de formación de formadores con funcionarios municipales, pero también con líderes territoriales, líderes de barrios, de parroquias, de zonas, que básicamente es la distribución que tenemos en Quito, eh, para que se pueda humanizar aún más los ODS. Es un concepto importantísimo del que tenemos que seguir hablando. Tal vez estos 17 puntos todavía están lejanos, si nosotros salimos acá a la calle y preguntamos qué es un ODS a la persona de a pie, es muy probable que todavía no lo, ni siquiera lo haya escuchado, entonces el reto está en los gobernantes, en los gobiernos locales y también en quienes quizás están o cuentan con esas habilidades para formar, de que aterricemos y humanicemos a los ODS. En ese sentido, emprendimos el programa de formación de formadores, eh, llegamos a más de 2.300 personas con este con este proceso, pero además de eso, Quito también emprendió una planificación a mediano y largo plazo, que es la visión de Quito al 2030. Y ahí ya aplicó en cosas mucho más concretas cómo se ve Quito al futuro, eh, al 2040, perdón, que es 10 años después de los, de, del, del momento en donde vamos a evaluar a las naciones y a las ciudades respecto la, al cumplimiento de la nueva agenda urbana. Adicionalmente, desarrollamos cinco proyectos más o menos para generar una cultura en ODS. Y esos proyectos los implementamos no solamente casa adentro, en el diseño quizás, pero sobre todo con la ciudadanía, pero diferentes sectores de la ciudadanía. Ahí está, por ejemplo, los líderes barriales, los líderes territoriales, pero también están los emprendedores, también están los empresarios. Y por qué no explorar la posibilidad de trabajar también con estudiantes eh, de colegios o estudiantes universitarios que quizás tienen una formación adicional, y que les va a permitir también hablar en el, en el dialecto del día a día, digamos, sobre el tema de los ODS. Eh, esas han sido básicamente y muy rápido las acciones que hemos emprendido como Quito, evidentemente me podría eh, extender mucho más, pero no puedo. Pero sí quiero dejar un concepto también sobre la mesa, sobre el que deberíamos discutir y es, es esto del advocacy, que básicamente es la, in, la incidencia ciudadana, la incidencia política en las actuaciones del día a día. El advocacy sí básicamente se lo puede implementar desde diferentes campos, miles. ¿Y por qué no aprovechar este concepto y esta nueva idea? Para que los ODS también sean incorporados. Básicamente lo que trata es de influir en las decisiones que se toman, pero también en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Y si estamos hablando de que los ODS deben ser interiorizados, humanizados por gobernantes y por ciudadanos, entonces… Llamemos a que la ciudadanía sea la que se activa por la implementación de los ODS. Y eso requiere de dos temas importantísimos, que es la formación de la ciudadanía sobre ODS, o sea, eso de que hay una cultura en ODS, pero también entramos en un tema que seguramente convoca a todos, que es la difusión, cómo vamos a manejar los, los planes y las campañas de comunicación, cómo voy a localizar esos ODS en el día a día de la ciudadanía, en el territorio, con las realidades y especificidades de cada una de las localidades. Justo ayer hablábamos con Borja y con otros compañeros, definitivamente la realidad de la paz no es la misma que la de Quito, a pesar de ser ciudades latinoamericanas y andinas, y con una, con una cultura muy similar, pero las realidades territoriales son totalmente diferentes. Entonces cómo emprendemos desde los gobiernos locales para poder tener campañas de comunicación mucho más humanas y mucho más aterrizadas. Y además de eso, también hay otro tema importantísimo que quizás en Madrid, en Quito y en algunas otras localidades podemos empezar a eh, trabajar aprovechando de este concepto de advocacy, que es básicamente cómo trabajamos con los movimientos y cómo trabajamos con los partidos políticos para que en los planes de gobierno de nuestros candidatos y de quienes nos van a representar de aquí en poco tiempo, ya se aterrice de mejor manera y se interiorice respecto a los ODS, a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre los cuales debemos basar absolutamente toda nuestra planificación a nivel nacional, a nivel de, lo, de las sub, eh, subnaciones, digamos, que es de este nivel intermedio en los territorios, pero también a nivel local, y por qué no a nivel barrial, con unas agendas barriales de desarrollo, por ejemplo, en donde la gente, en base a sus necesidades, a sus fortalezas, también pueda trabajar respecto a estos eh, 17 puntos. Eso es básicamente lo que quería comentar, son temas muy profundos, que creo que todo el mundo o los vive o trabaja sobre ellos, y que quizás nos puede motivar eh, para seguir implementando eh, y trabajando respecto a los ODS. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Un saludo cordial de la ciudad de La Paz y de sus habitantes a todos ustedes. Eh, objetivos de desarrollo sostenible. El 2015, mi persona cuando iniciaba la maestría en gestión pública, uno de los profesores nos decía, ¿dónde van a estar el año 2030? El año 2030, bueno, yo tendré 41 años, decía, y seguramente estaré en, una, en mesas como esta diciendo qué hemos hecho en estos 15 años. Y esa es una pregunta movilizadora para todos nosotros. Eh, los objetivos de desarrollo sostenible nos establecen metas también cuantitativas, es decir, tenemos goals, tenemos cosas que sí o sí tenemos que hacer y sí o sí tenemos que cumplir, ineludiblemente. Ahí hay un debate interesante respecto a que si esas métricas de medición son las correctas. Por ejemplo, ¿cómo mides la participación? Es muy difícil medir la participación. Nosotros hacemos muchas veces cosas cualitativas, es decir, bueno, instalamos Consul. Entonces, ¿cómo estamos midiendo la participación? ¿Es efectiva o no es efectiva? O si no, va a romper un esquema ya instaurado. Es muy difícil de establecer esos criterios, pero sin duda merecen su estudio. Inclusión social y sostenibilidad ambiental, son dos dimensiones en las que nosotros hemos querido centrarnos en el municipio de La Paz y establecer un modelo, el modelo aterrizado lo tengo aquí frente a mí, eh, voy a adelantar algunas situaciones porque el tiempo es corto, tenía una introducción un poquito más larga, eh, yo, lo que al final quiero decir es que la localización de los ODS para nosotros como eh, actores de los gobiernos locales representa una oportunidad de aprendizaje. Una oportunidad de aprendizaje en el cual nosotros, como actores, nos van a ayudar a fortalecer nuestros modelos de gobernanza. Y expongo un modelo que nosotros estamos llevando a cabo en la ciudad de La Paz, orientándonos mucho a la cooperación integral del territorio. La cooperación integral del territorio tiene que ver con el establecimiento de un modelo solidario, atacando el objetivo número 11, referido a las ciudades. ¿no? El modelo solidario tiene que ver con con la cooperación integral del territorio, que ya no se establezcan tantos relaciones diplomáticas entre las autoridades locales, es decir, que tal vez ya uno, no un alcalde visitó a tu alcalde, sino que se establezca un vínculo, una relación entre actores culturales, entre direcciones de salud, entre representantes del área de educación, entre gobiernos locales, porque como nunca, a diferencia de los objetivos del milenio, nosotros como actores de los gobiernos locales tenemos una responsabilidad ineludible al momento del cumplimiento de estas metas. Al respecto, nosotros hemos establecido un modelo, un modelo de ciudad solidaria. ¿Por qué ciudad solidaria? Porque nosotros tenemos, en el caso de La Paz, una, una trayectoria institucional, una trayectoria institucional en la cual hemos construido distintos modelos de gestión que son útiles, consideramos nosotros, para otras ciudades. Bolivia es un país en desarrollo, hay muchas cosas que solucionar todavía. Si tenemos fortaleza institucional y como ciudad podemos compartir nuestro modelo, ¿por qué no hacerlo? Es por eso que nosotros tenemos el modelo de cooperación subnacional del gobierno autónomo municipal de la ciudad de La Paz. En este modelo, que por supuesto no lo voy a exponer todo, tenemos, por ejemplo, el primer catálogo de buenas prácticas municipales, para compartirlo con otras ciudades. La oferta de articulación intermu intermunicipal, La, una guía metodológica de asistencia técnica para gobiernos autónomos municipales y un programa de pasantías intermunicipales. Nosotros en este caso estamos adoptando por un modelo de ciudad solidaria. Y considero algo muy importante el compartir el conocimiento y el trabajo en red, no solamente en lo interior, en, en lo exterior ya tenemos una tradición de trabajo en red a, a través de las, distintas, de las distintas redes de cooperación, pero considero importante en esta oportunidad exponer el enfoque de oferta que nosotros tenemos y que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en el interior tenemos una variable importante, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia, pues todos los gobiernos subnacionales obedecen a una línea política. Y esa línea política no debería representar una barrera al momento de brindar una asistencia técnica. Y nosotros lo manejamos así. Gobierno local que necesita desarrollar determinada política pública y municipal y nos solicita asistencia, nosotros bajo esta política o esta visión o esta orientación estamos en la obligación de asistir. Y son comunidades rurales, son comunidades empobrecidas al, y nosotros tenemos esa responsabilidad de estar en ese llamado. ¿no? En lo que respecta a la mesa, ¿no? y el, el, nosotros como municipio de La Paz estaremos implementando muy pronto lo que Paul expuso respecto a la localización de los ODS a la pestaña, podríamos decirlo de manera más práctica, para tener e implementar, hacer la gestión de contenidos, qué áreas nosotros vamos a incluir en esa nueva pestaña o en ese nuevo módulo, se le llama? ¿No? en ese nuevo módulo del consul, eh, líneas a seguir concretamente, estamos eh, pensando ya en un proceso de alfabetización digital, lo realizaremos en primera instancia con los jóvenes, porque son los jóvenes los que llevarán, empujarán el carro según nuestro criterio en una primera instancia y bueno, estamos muy felices de muy pronto implementar CONSUL, estamos casi a nada como lo decía en, en mi intervención de ayer y muy felices todavía de hacer el tema de localización de ODS, que en nuestro caso lo realizamos a partir de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, que lleva todo el tema estadístico, no porque nosotros creemos que una... Una implementación seria tiene que ver con la medición de impacto prospectiva. ¿no? La medición de impacto es determinante y eso supone, eh, los del área de economía me entenderán, la, la, el manejo de estadística con programas como STATA, que te manejan las variables y que estableces, pues tienes una noción también cuantitativa de lo que estás haciendo. ¿no? Que los ODS no solo es lo cuantitativo. Los ODS también tienen que ver con lo cualitativo y cómo implementas la política pública para llegar a un determinado objetivo. Y bueno, nada más para no alargarme, el tiempo es corto. Muchas gracias por su atención. Eh, bueno, buenos días. Eh, gracias por estar acá. Mi nombre es Federico, soy de Montevideo. Y bueno, les voy a contar un poco cómo viene trabajando Montevideo de cara a los a la Agenda 2030 y los ODS. Bueno, nuestra ciudad en este momento eh, viene trabajando en dos problemáticas que se han desarrollado fundamentalmente en la última década. Por un lado tenemos la, lo que es la movilidad y por otro lado tenemos la violencia urbana. Este, bueno, con respecto a movilidad, Montevideo ha, su, ha sufrido en la última década un aumento importante de lo que es el, el parque automotor. Esto se debe fundamentalmente a, a lo que es el aumento per cápita económico de los, de los ciudadanos y ciudadanas que han accedido a un vehículo. Este, para nosotros es importante resolver esto porque se ha vuelto una crisis realmente el tránsito y a su vez ha disminuido lo que es el, el boleto, digamos, o la, el transporte público, el consumo de transporte público. Y bueno, nos hemos trazado algunas líneas importantes o algunos este, componentes a desarrollar. Por un lado es eh, un consejo consultivo que involucra actores públicos y privados y desarrollan o implementan este, medidas en conjunto para resolver este problema. Bueno, Por otro lado también, este, en la movilidad hemos desarrollado un plan del 2010 al 2020, el cual fue un acuerdo político también que trasciende a los partidos, o sea que cualquier cambio de gobierno no va a modificar estos planes, y la primera etapa a la que estamos ahora es en un shock de infraestructura en la ciudad, se, está, se viene desarrollando eh, infraestructura vial, y después un cambio profundo en la normativa que ayude o que acompañe el cambio eh, social y, y económico que tenemos. Por otro lado también, en lo que es la violencia urbana, venimos desarrollando un programa de convivencia eh, también de cara al 2030 eh, se han firmado algunos acuerdos con, con distintos partidos y bueno esto lo que hace es son programas de educación fundamentalmente en eventos de masivos donde desarrollamos este, o educación de convivencia y por otro lado también educación en las escuelas este año el año que viene en el 2019 vamos a desarrollar un programa en las escuelas eh, que atiende a la educación para erradicar la violencia. Eh, es un plan piloto que se implementan dos escuelas, una pública y una privada. Y bueno, se evaluará los resultados y en base a eso se aplicará eh, este programa de cara también al 2030. Eh, para nosotros es importante, los ODS, sobre todo para alinearlos con el resto de las ciudades, a lo que respecta eh, la agenda, digamos, y trabajar en conjunto y bueno hacer sinergia en esta problemática que creo que también un poco nos, nos trasciende a todos o nos afecta a todos. También entendemos que la participación en, este, en, este, en estos dos ejes es fundamental. Para ello hemos desarrollado la plataforma Montevideo Decide, donde le damos participación a la ciudadanía en lo que respecta a las políticas públicas y a las decisiones. Y por otro lado hemos desarrollado un laboratorio eh, que se llama Montevideo Lab, donde eh, le damos participación e innovación a las políticas públicas. Y bueno, esto para nosotros es importante llevarlo a cabo y bueno, con el apoyo de, de toda la comunidad cónsul. Así que muchas gracias por todo. Buen día. Um, no hablo español, tampoco inglés. Y tengo... Una experiencia para partilhar en portugués, pero voy a hacer un esfuerzo, el texto que está ahí en mi frente en portugués para colocarlo en tal vez portoñol y tal vez para que los intérpretes puedan pasarlo a los anglófonos. El gobierno municipal de Praia definió somos su misión con valores que contribuyen para el desarrollo armonioso de toda la ciudad en todas sus vertientes, mejoría urbana, social, cultural, económica, con sentido mayor de mejorar la calidad de vida de todos, todos los municipios. La autarquía está empautada por tener una ciudad inclusiva, con buenos niveles de accesibilidad, movilidad seguridad y calidad de transportes públicos. Una ciudad sustentable, soportada por soluciones, soluciones amigas del ambiente. Una ciudad equilibrada, con buen nivel de integración social y urbana, por la oferta de espacios públicos de cualidad para ser compartilado con todos los ciudadanos, independiente de la riqueza o estatus social. Desde el año 2008, el gobierno municipal de Praia ha creado oportunidades de participación activa de los ciudadanos en la gobernación local, haciendo sesiones municipales en barrios periféricos de la ciudad, denominados gobierno Alberto, cuyo objetivo es la partida de ideas entre la equipa gobernativa liderada por el presidente y todos los vereadores con la población de estas localidades. De esos encuentros se han salido preocupaciones y recomendación de los ciudadanos que son posteriormente incluidas en el plano de actividad anual y en el de la Cámara Municipal. También hemos también tomado iniciativas de gestión municipal descentralizada, no solo colocando servicios municipales, en barrios afastados del centro, como atribuyendo la gestión de infraestructuras, de infraestructuras y equipamientos municipales, como recintos esportivos, centros comunitarios, centros de la juventud, espacios de infancia, a grupos de ciudadanos que aseguran el funcionamiento de esos espacios. Matemos ainda otras formas de participación ciudadana. Desde luego, las asambleas municipales. Eh, eh, los ciudadanos pueden se, inscribir y participar en la primera parte de la asamblea haciendo propuestas al gobierno. Eh, tenemos experiencias de cofinanciamiento de los ciudadanos en infraestructuras municipales. Eh, recientemente, eh, tuvimos una experiencia inédita para nosotros que íbamos construyendo una plaza el no centro de la ciudad un barrio nuevo y los ciudadanos de este barrio se opusieron a, a, al, al proyecto indicando que querían un otro proyecto hecho por ellos. Tuvimos que hacer una gran negociación y acabaron por aceptar el proyecto municipal, pero mesmo así eh, un grupo de oposición interpuso a la justicia la reposición del proyecto. Está aún en, en discusión. E este facto vai trazer uma nova abordagem à participação cidadã. Iniciamos já um conjunto de reformas administrativas que estão a melhorar a comunicação institucional do município com os cidadãos e, consequentemente, o ambiente de negócios da cidade, estando a Câmara Municipal a caminho de uma gestão no paper que constituirá que permitirá a los ciudadanos una relación de mayor proximidad con la autarquía. No hablo apenas de la posibilidad del ciudadano beneficiar de servicios municipales sin salir de su casa, pero, sobre todo, en la participación de la gestión diaria de su bairro, denunciando situaciones anónomas, acompañando la transferencia de la gestión de aplicación de fondos, propondo intervenciones en su bairro, entre otras acciones. El objetivo es llegar al orciamiento participativo, pero que Consol constituye una oportunidad ímpar de aprovechamiento de experiencias con, como a la ciudad de Madrid, donde estamos, y damos pasos largos para una ciudad más inclusiva y de paz. A pesar de nuestros esfuerzos, Praia es ainda una ciudad con muchas desigualdades urbanas, pero que en un enorme, es un enorme engaño la integración, integración de nuestra ciudad a red de ciudades inclusivas de paz en conjunto con las ciudades de Madrid, La Paz, Sucre y Montevideo. El protocolo firmado entre... La iniciativa de ArtPenu y el Ayuntamiento de Madrid nació el proyecto localización de objetivos de desarrollo sustentable, promoviendo ciudades inclusivas y de paz, que tiene enfoque en principal en a consolidación de iniciativas urbanas que proporcionan desarrollo socioeconómico en el ámbito de localización de los ODS. Em Cabo Verde, este projeto gerido, é gerido pelo PNU através do Programa de Plataformas para o Desenvolvimento Local e Objetivos 2030, que nos tem permitindo desenvolver uma série de atividades que têm foco na localização das ODS na cidade de Praia. Com efeito, o Praia criou já uma equipa de seguimento e coordenação do projeto que tem realizado atividades no âmbito do projeto, visando atingir alguns objetivos como marco estratégico para a localização dos ODS, tendo já realizado assistência técnica inicial para elaboração da estratégia 2030 e talers de sensibilização e localização dos ODS para os técnicos e chefias do governo local de sensibilización de ODS en dos barrios periféricos. Experiencias ya muy buenas, donde los eh, participantes, que son sobre todo los jóvenes de estas localidades, son quienes determinan cómo es efecto la abordaje de los ODS y qué actividades hacen en sus localidades, geriendo el orzamiento disponibilizado por PNUD. Temos focado también la participación ciudadana, el refuerzo del programa de gobernación electrónica con la implementación de Consul, que ya es para nosotros una realidad. Estamos trabajando con Madrid para que Consul sea una realidad en, nuestro, en nuestra ciudad. La violencia urbana es uno de nuestros focos también del programa. Estamos haciendo el diagnóstico de violencia urbana para entenderlo las situaciones que ocurren y cuáles son las principales motivaciones. Estamos capacitando la Guardia Municipal en mediación de las ODS y cuestiones de género. Y ese policiamiento comunitario va a se extender a una abordaje de paz y seguridad. Va a ser también feito un, un, un intercambio que ya está publicado con Madrid para Participamos, participamos ya en el Fórum de Violencia Urbana aquí en Madrid, participamos en la conferencia de Mindelo, una otra ciudad de Cabo Verde, en la localización de los ODS, y vamos a realizar un intercambio entre líderes comunitarios de Praia y Madrid. Lo más importante es que el gobierno municipal de Praia está muy empeñado en aplicar el proyecto Consol, por la vía de la Agenda 2030, para atingir los objetivos de desarrollo sustentable. Gracias. Bueno, muchas, muchas gracias a todos. Yo creo que es muy interesante. Hay, eh, como queremos dejar tiempo para preguntas del público, que es... Eh, no voy a hacer más preguntas, pero sí apuntar un par de, de ideas que yo creo que han salido, que merecen la pena que reflexionemos y que sigamos trabajando. Eh, una es la idea que acabamos de oír también, que, que yo creo que, eh, y a otros ponentes, que es el tema de, de la paz, de, de la violencia en la ciudad y de cómo eh, las herramientas de participación nos pueden ayudar a reconstruir eh, no una ciudad, sino una comunidad. ¿de acuerdo? Eh, eh, y eso es un tema que yo creo que es muy muy interesante. Y relacionado con esto, relacionado con los ODS, también es cómo comunicamos. Yo creo que un desafío que también apuntaban algunos de los de los ponentes es cómo involucramos a la sociedad, cómo explicamos que tienen una oportunidad eh, para conseguir avanzar en estos objetivos que son ambiciosos, en, en objetir, esos objet, objetivos como la paz, la, la, la reducción de la violencia, el conseguir ciudades pues más pacíficas, más amables, más agradables para vivir, estos que al final son... Eh, las metas finales detrás de estos objetivos, donde, donde haya justicia, donde, bueno, en fin, cómo involucramos a los ciudadanos para que realmente ellos sean protagonistas. ¿no? Yo lo dejo ahí, Algunas eh, apuntes ha habido, pero yo creo que esto es eh, de los retos más difíciles que tenemos planteado. Es decir, de todo este proyecto lo difícil no es montar la, la plataforma, no es montar cónsul, están aquí la empresa, no, estarán los técnicos municipales, eso es la parte fácil. En la tecnología en la parte fácil lo difícil es... ...que los ciudadanos realmente se, se empoderen. Yo dejo ahí la reflexión y, y, y si os parece... ...si el, alguien del público tiene preguntas... Eh, ...pues las vamos planteando. Claudio. Bueno, primero que nada decirles que estamos súper felices... ...de ver que se consolida esta mesa... ...porque nació en Puerto Montt la conversación... En, un, ...en el primer encuentro de gobiernos locales... ...por el desarrollo sostenible, por los 17 objetivos... ...que se hizo el año pasado, Cónsul y PNUD... ...hicieron el contacto y de ahí esta tremenda idea, así que felicitaciones. Eh, nada más yo quisiera informarles que eh, desde ese aquel encuentro, ahora tenemos en abril eh, un encuentro importantísimo, y es que los gobiernos nacionales en torno a CEPAL en América Latina se reúnen todos los años a ver los ministros de los niveles nacionales cómo van los objetivos del desarrollo sostenible. Y este año abril, por primera vez en el tercer encuentro, de países, de gobiernos nacionales, se han abierto las puertas para que los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales de América Latina, pero también estamos invitando a UCSI en este caso, eh, se reúnan y analicen el estado de desarrollo de los 17 objetivos. O sea, la primera vez que se van a encontrar el multinivel, los ministros a nivel nacional, los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales. Así que de por sí ya están todos los que estén interesados están invitados, así que una felicidad verlos y desde la vicepresidencia de Mercos Ciudades, de la importancia que tienen las redes, como han sido señaladas les contamos que estamos haciendo eso pero también estamos llamando a los gobiernos subnacionales a hacer agendas territoriales conjuntas entre los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales porque es la única manera de hablar de otra manera con los gobiernos nacionales eso, quería nada más informar eh, sí, yo quisiera también coincidir con Claudio, porque finalmente creo que en nuestros territorios, sobre todo cuando hay un multinivel de gobierno, existe ese reto. No es solamente cuestión de que las ciudades planifiquen alrededor de los ODS y traten de cumplir, o en efecto cumplan los ODS, sino de cómo hacemos esta sinergia, cómo provocamos esa sinergia para que los otros niveles de gobierno también se alineen a eso y por ende los países y a nivel internacional también las, la, las ciudades, las naciones. Entonces, esto se trata de un trabajo mancomunado que exige una coordinación multinivel entre los diferentes niveles de gobierno que hay en el territorio, así que coincido plenamente y el reto también está en que obviamente los gobiernos los manejan autoridades que tienen una, un movimiento político por atrás, ¿no es cierto?, ¿Y cómo hacemos cómo, eh, damos un, un stand-by ahí para que se pueda establecer ese diálogo independientemente del color? ¿Más preguntas? Eh, hola, mi nombre es Andreas de Involve en eh, Reino Unido y me gustaría saber eh, una de las preguntas que tenemos siempre en Inglaterra es el tema de la inclusión de minorías y de gente que no suele participar. Hemos hablado mucho de participación, pero de forma general como el público, como si es una cosa entera. ¿Cómo aseguran la involucración de gente que no suele tener voz en ese tipo o poder en ese tipo de eh, participación y eh, asegurar que la gente con menos recursos están eh, eh, capacitados para poder participar? Gracias. Ronald, comentas un poquito tú. Sí, precisamente en, en La Paz es una de las mayores preocupaciones. O sea, ayer debatíamos y filosofábamos acerca de lo que es el, el código abierto o lo tradicional y en países como Bolivia recién estamos acortando la brecha digital. Entonces no hay otra opción, según nuestra visión, de llevar la participación al territorio ya de dar la voz, por eso decía nuestro primer proceso es la alfabetización digital y decir la palabra alfabetización en estos tiempos tal vez puede decir, oye no van a alfabetizar no, sí, en Bolivia sí tenemos que hacer esos procesos y tenemos que encararlo porque estamos y tenemos una realidad consolidada que no podemos eludir, que no podemos eludir y necesitamos dar voz necesitamos dar voto, tenemos que llevar los centros, hay lugares obviamente que no hay internet, hay lugares que no tienen teléfonos, tenemos que llevar la tecnología y realmente encarar un proceso de alfabetización. Como decía Borja, la tecnología, instalar, lo técnico, se hace en un día, se puede hacer. El siguiente proceso, al día siguiente de todo eso, es decir, bueno, y si la gente no participa, ¿cómo lo mides? Tienes que llevarlo. Tienes que hacer y tienes que hacer ese esfuerzo. Tal vez puede ser esfuerzo doble, porque podrás hacer una, re una reunión, podrás levantar un acta y eso lo podrás relevar y podrás sistematizarlo. Pero tampoco es la idea. Por eso ese diseño es muy importante para nosotros, ¿no? Y es una prioridad, sin duda alguna, en el caso de La Paz. Había otra pregunta por allí. Hola, Olivier de Platonic. Y tengo una pregunta muy aburrida respecto cuando lo, lo importante es lo que se acaba de hablar, ¿no? pero igualmente como mi obsesión es ir más allá, que los ODS son buenas intenciones, pero nos faltan indicadores, tanto como para implementarlos, pero sobre todo para medirlos. ¿no? Es decir, cuáles son las huellas, ¿no? nosotros lo que nos preocupa son las huellas respecto a esos ODS, es decir, que en, en 2030 tenemos que poder probar con datos ¿no? cómo hemos llegado a tratar o, ¿no? y los errores que se han podido cometer. Entonces, quería me, me he perdido la primera parte de la charla. entonces es que A lo mejor también es para, para Borja. ¿no? Que, que... ¿Hay alguno de vosotros que está o sea, tecnológicamente o a nivel de datos, de modelo de datos, implementando los ODS en Consul? Es decir, que yo pueda ver a, en Decide de Madrid los proyectos filtrando por ODS. Lo digo porque es algo que estamos trabajando y es importante que Poder hablar entre todos los que implementan esos modelos a nivel tecnológico para que sean cruzables y que todos juntos podamos ser más fuertes en decir localmente en Madrid, en decir de Madrid, en una plataforma como Goteo que financiamos proyectos sociales hemos conseguido, no o podemos medir con esos indicadores, pero hay que trabajar juntos en ese framework y esto, claro, no, lo, no te lo da eh, de tal como está presentado de los ODS ahora. Sí, hay, hay varias cositas aquí. Bueno, primero en general en, en Consul, yo creo que necesitamos mejorar eh, todo el tema de reporting de indicadores y tal, y estamos trabajando en ello. Es decir, estamos mejorando porque es verdad que es necesario, ¿no? Y hablando con, con bueno esta tarde al final tenemos una sesión de trabajo en la que queremos discutir sobre el futuro de Consul que necesitamos. Yo creo que una de las cosas es esta, ¿no? Mejorar el reporting y los indicadores objetivos, ¿no? Porque ahora tenemos la subjetividad de que las cosas van bien, que la gente participa, pero cuánto es cómo se mide todo o sea, eso. en general en todo el proyecto y en este en concreto eh, también, porque además la parte de medición y de, es muy importante. Es una pena que no esté Juan Carlos López Cecilia, porque parte del proyecto piloto, que es decir, la primera parte de, lo que es de compartir herramientas y tecnología, es también compartir herramientas de medición. Que además entre todas las ciudades, no solamente los del, del, cinco del, del piloto 5-7, ciudades del piloto original, sino sobre todo es muy importante compartir esos resultados, eh, las mejores prácticas de las ciudades que consiguen mejores resultados, no es decir no solamente es decir tengo datos objetivos sino además compartir cómo he llegado eh, las que consiguen mejores resultados y bueno hablaremos de esto efectivamente es un, un trabajo a largo plazo. Yo os agradezco mucho a todos los que habéis venido, sobre todo agradecer a los ponentes. Eh, su participación, creo que esto como os decía al principio es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto con mucho futuro, con muchísimo impacto eh, que nos va a afectar a todos y en que todos como ciudadanos, independientemente de nuestra, nuestra posición en las organizaciones como ciudadanos, debemos sentirnos involucrados y, y os animo a cada uno, yo creo que la conclusión es o sea, a cada uno de los que estamos aquí, a, a empezar a hablar de ODS, a empezar a sentirnos protagonistas y empezar a difundir el, el mensaje en nuestra medida, de nuestras capacidades. Muchas gracias Gracias a todos.